Cualquiera en este mundo puede ser como Dios, y más en un universo que no es mayor que su propia mente. Todos presentes, todos conscientes, pero a la vez impotentes, fuera de los confines de sus cabezas. Y lo que Dios no puede hacer, lo intentarán los hombres, a no ser, a no ser que los detengamos. Hay que detenerlos. Esa es nuestra misión.